Luego de la denuncia hecha por residentes en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís, dada la existencia de un bar donde supuestamente se practica todo acto ilícito ante la mirada indiferente de las autoridades, este jueves el propietario de dicho establecimiento, denominado Paraitiano negó las imputaciones en su contra. Lo que yo tenía allá, uno se ve de fleco, nueve once y cerveza. Y solamente eso y no, no, no tengan cosas. Una cosita es una para pagar la casa, para la, para la familia. Porque no digo una discoteca porque... que uno tenía. La Junta vecino, de eh, Vecinos hacer el, el daño que está haciendo a mí. El daño que la, está haciendo a mí. Yo creo que allá no hace daño a nadie, porque hay muchos vecinos que me quieren mucho porque yo no sé daño. Yo tengo mucho tiempo aquí. Si eh, un yo no sé, la igual pues que la Junta está haciendo, eh, eh, eh, no solamente ahí, la gente está. Peleando en otro, en otro de aquí, ¿no? Y ellos, como yo tenía ese negocio, a ellos pegado a mí. negocio? En la calle 6 en Maití. La representante legal del acusado aseguró que este no compareció en la pasada audiencia por inobservancia, pero que depositó documento para levantamiento de rebeldía. De lo del negocio está por verse. Nosotros los abogados no elegimos los casos, pero en el día de ayer estaba fijada la audiencia preliminar sobre el proceso pero resulta que él, por una inobservancia de la ley, él no estuvo presente. Nosotros en el día de hoy, 11 de julio del año en curso, estamos presentándolo con la finalidad de levantar la, la rebeldía ante el tribunal que se vende jugando la instrucción, quien, quien conoce el procedimiento de él. Nosotros en cuanto al negocio, estuvimos por allá ayer, no advertimos que haya la presencia de tal negocio. Entienden, somos respetuosos de cualquier queja que emita la Junta de Vecinos, porque realmente los fines de semana yo no estoy en esa casa para saber lo que ocurre. Pero en el día de hoy estamos nosotros eh, presentándoselo a la honorable juez, que preside el segundo juzgado de la instrucción, con la finalidad de que la rebeldía que se le, levantó en el se le impuso en el día de ayer, le sea levantada hoy. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.